Hola hola. Amigos bienvenidos una vez más a esta historia increíble que te vas a encantar mucho que te vas a asustar en la noche, xdg tranquilo amigos. Es un broma y mentira, pero ante nunca has sabido esta historia querés saber esta historia mejor quédate disfruta este video. que tú nunca escuchaste de la historia el picador criminal mutilador pero la mayoría de la gente lo llama mutilador porque es lo único que les da tiempo a ver si ganante él los atrape la historia empieza así. El, el picador criminal mutilador trabajaba en este mismo restaurante cuando el picador criminal mutilador solía ser un cocinero al igual que tú y era más torpe que él. Una noche, el picador cortó accidentalmente una de sus manos por error mientras cortaba la carne de cangreburger. Reemplazó su mano con una espátula oxidada. Punto. Más tarde, cuando se dirigía a casa, fue atropellado fatalmente por un autobús y despedido en su funeral. Por venganza, su fantasma regresa al restaurante todos los martes por la noche a través del autobús que lo mató y atrapa víctimas desprevenidas. Sin embargo, su presencia es anunciada por luces parpadeantes, una llamada telefónica sin nadie en la línea de envío y la llegada del autobús que lo mató, deteniéndose en las afueras del restaurante. Calamardo más tarde confiesa que fabricó la historia en respuesta a los gritos de terror casi frenéticos y melodramáticos de Bob Esponja. Más tarde esa noche, sin embargo, parecía que los eventos de su historia se estaban volviendo realidad. Finalmente, se revela que el asesino, o quien pensaban que era él, en realidad vino a solicitar un trabajo en el crustáceo cascarudo. También se reveló que él era la causa de las dos últimas señales que indicaban la llegada del asesino, con Nosferatu encendiendo y apagando las luces. Ahora enviar los saludos para Axel Locuendo Plasta, para Aldo RS, para Aradgar 18LQ, para Ramier Damián Silvera, para Jeremy López, para Étnico Díaz-Kiberling, Locquendero XP. MRG era para si tú también quieres ser saludado por mí aquí en mis redes sociales tanto Facebook o Instagram o comentarios el video. Muchas gracias por haberme acompañado espero que les hayan gustado aprendido algo nuevo. Si por ahí alguien viendo este video le pediría amablemente compartirlo a todos tus países por ejemplo Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay entre otros, etc. Está siendo un éxito está disponible en mi canal en las librerías de Arturo Espectral vengense de habla hispana, por favor míralo, sé que te va a encantar. Que sepan, wow. Qué bonita frase, X de gente muy calidad, hospitalaria muy chido y de verdad sumamente recomendable visitar mi canal como siempre nos vemos en unos días con nuevo vídeo. Adiós.